The boy. Yo puedo entender que la vida es un azar Yo entiendo cómo lo hace un avión al volar Como se hacen las olas en el mar Una aurora boreal Pero baby yo no entiendo Porque estoy puesto pa' ti y no te tengo No sé si no amarte más o amar sufriendo A ti no te tengo, no sé si no amarte más o amar sufriendo. Por dentro muerto y por fuera sonriendo, te juro que no entiendes inteligencia, sabiduría y paciencia, no quiero ser mala influencia, pero yo te buscaré con frecuencia, mi mente piensa, tu foto en mi celo es tendencia, no sabía que tenía vigencia, el amor, y yo me muero con tu ausencia, de todo lo que tú conoces, mi vida hace diferencia, yo sospechaba de ti, tú de mí, pero nunca tuvimos evidencia, no conozco la abstinencia, te necesito con urgencia, te busco sin encontrarte, parece que tengo demencia, contigo yo andaba en la nube, hasta que pasaste a ser mi turbulencia, aprendo de mis errores, sufriendo las consecuencias Siempre voy a elegirte a ti Sobre mi estado de emergencia No sé cómo superarte a tus palabras No Pero baby yo no entiendo Por qué estoy puesto pa' ti y no te tengo No sé si no amarte más o amar sufriendo Por dentro muerto y por fuera sonriendo Te juro que no entiendo Pero baby yo no entiendo Por qué estoy puesto pa' ti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 Todo